Buenas tardes, soy María Esther Gutiérrez de la Red de Educadoras y Educadores para una Ciudadanía Global y tengo el gusto de presentarles la clase número 5, Mercados de Proximidad. El objetivo de esta clase es visibilizar experiencias a través de los testimonios de sus protagonistas, las personas que las están llevando a cabo. Comenzaremos en primer lugar con la participación de la Universidad del Buen Vivir en la FESC, la Feria de la Economía Solidaria de Cataluña. En segundo lugar, tendremos a Rogerio Dayó, presidente de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores, Colacot. En tercer lugar, Marta Méndez nos presentará las Ferias Barriales organizadas por la familia Colvin de Argentina. Y finalmente, Teresa García desde México nos hablará de la propuesta de la Jamaica orgánica en las ferias de proximidad. Good afternoon. I am María Esther Gutiérrez from the Educators Network for Global Citizenship and I am going to present to you class number five, Proximity Markets. The objective of the class is to share experiences and make them visible through the testimonies of those involved in the projects their protagonists thus we will first begin with the participation of the university of good living in the first fair of the solidarity economy of catalonia in second place we will hear to rogerio dayo president of the latin american confederation of cooperatives and mutual workers Colacot. In third place, Marta Mendez will share with us the neighborhood purse organized by Colbim family from Argentina. And finally, Teresa Garcia from Mexico with the proposal of organic Jamaica in local first. Also. María Esther Gutiérrez, de la Red de Educadores para la Ciudadanía Global, y e voy a presentar a ustedes la aula número 5 sobre mercados de proximidad. El objetivo de la aula es tornar a experiencias visibles como los depoimentos de sus protagonistas. Así, comenzaremos en primer lugar con la participación de la Universidad de Benviver en la Feira FESC de la Economía Solidaria de Cataluña. En segundo lugar, con Rogério Dayó, presidente de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuos Colacot. En tercer lugar, Marta Méndez e las Feiras de Bairro organizadas por la familia Corbin de Argentina. Y e en cuarto lugar, Teresa García, de México, con a propuesta de Jamaica orgánica en feiras locales. <música> Ala, ala amén cura Cosas chulas que te la fira es ver abrazarnos y compartir especialmente, porque que tengan ganas. Un saludo especial desde Porto Alegre, extremo sur de Brasil. Eh, vivo en Río Grande del Sur, una provincia con aproximadamente 13 millones de habitantes y la capital, Porto Alegre. Desde aquí, eh, Rogerio Daló me manejo como secretario general de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores. En los últimos años hemos producido también eh, dos obras eh, referentes al tema de la economía social y solidaria como proyecto histórico político. En primer lugar, el planteo histórico-político del proyecto y luego la, la metodología, el tema metodológico de la autogestión. Eh, quisiera plantear el tema de los mercados de proximidad, de las, de las redes de articulación, eh, desde alimentación hasta tema de servicios y otros temas de intercolaboración e intercooperación. Antes de nada, algo conceptual. Históricamente hemos estado trabajando eh, varios conceptos, varias varias definiciones y a veces son casi modismos, ¿no? Pero eh, se trabaja mucho temas como redes, se trabaja últimamente más temas como circuitos económicos solidarios. La, las, las metodologías y las, las fórmulas más tradicionales de centrales, de confederaciones eh, específicas para cada tema eh, se trabaja el tema de movimientos, movimientos sociales movimiento de la economía popular, de la economía social y solidaria quiero plantearles una pequeña, significativa y bastante desafiadora experiencia nuestra, que es bajo un método organizativo llamado cadenas de valor o cadena productiva solidaria. Nosotros hemos creado, ya, ya andamos casi 20 años eh, sobre la construcción de este proceso y dinamización y actualmente fortalecimiento y consolidación de los procesos de la cadena productiva solidaria de frutas nativas de nuestra provincia, Río Grande del Sur nuestra cadena productiva solidaria surge de un proceso metodológico de intentar hacer con que eh, las relaciones sociales y comerciales entre los distintos actores sociales que componen este movimiento... Una saludación especial desde Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Yo soy Rogério Daloa. Desempenho como secretário-geral da Confederação Latino-Americana de Cooperativas e Mutuais de Trabalhadores, Colacote, com presença aí em 12 países da América Latina e quase 50 anos de história, na reflexão, na conceitualização, no na questionamento, nas práticas da economia social e solidária na nossa querida e sofrida América Latina. Nos últimos anos, também no esforço de sistematização de nossos nossas teses, nossas visões, tenho sistematizado duas obras, uma enfocando o projeto histórico-político da economia social e solidária, né nosso uma alternativa ao neoliberalismo, nosso marco do projeto histórico-político, e depois, como uma complementação, com um enfoque um pouco mais metodológico, a autogestão, o caminho da economia social e solidária. Ambas obras escritas em castelhano, né? porque nossa nossa colacote aí, em 12 países da América Latina tem né? o único país que falamos português, somos nós do Brasil. Então, nesse sentido, a nossa história também nos, nos, nos marca muitos desafios, né? A primeira reflexão que eu queria fazer é sobre essas questões metodológicas. Nós vivemos safras e ciclos, quase, quase modismos. Né? É, em dado momento, se falava que a estratégia são redes depois são circuitos, depois são né, a, a, a formação jurídica mais tradicional, que são federações, confederações, cooperativas, mutuais. Né? Então, seria essa a estratégia principal né, de ir, de ir tomando, tomando forças dentro do mercado e dentro do, do, da sociedade Em outros momentos, mais a, a ideia de movimentos sociais, movimentos populares, sem muito formalismo. Né? E nós temos optado, e quero compartilhar com vocês, uma das experiências é que é a cadeia produtiva solidária das frutas nativas do Rio Grande do Sul. É, com o objetivo de recuperar sabores e, e valores culturais, gastronômicos perdidos historicamente em função de um enfoque mais comercializ, comercial, digamos, né? de da, las da, frutas, los sabores eh, y ahí aquellos sabores, aquellas frutas que... Eh, bueno, hoy quiero contarles que soy voluntaria de, de la Fundación Beat Adolfo Colpin de acá de Argentina. Estamos en Buenos Aires, en Florencio Varela. Eh, nos llamamos Familias Colpin. Acá en Buenos Aires somos seis familias Colpin que trabajamos con diferentes... Eh, Forma, tenemos diferentes formas de trabajo, eh, más basados a los emprendimientos. Este, tenemos talleres, damos talleres de capacitación. Eh, bueno, eh, nosotros en Florencio Varela tenemos cocina saludable, económica y saludable. Tenemos eh, taller de costura fácil. Y bueno, y en otras familias, Colpin tiene también eh, carpintería, carpintería fácil y también costura, talleres de costura. Bueno, quiero contarles que nosotros, nuestra organización trabaja eh, basado en los emprendimientos, ya que eh, hemos eh, realizado ahí, nos hemos organizado entre las mujeres a ser eh, eh, mujeres emprendedoras, ahí de las familias Colpin, ya que somos seis familias entonces cada una hace su trabajo y bueno, en esos momentos estuvimos ahí reunidas y pudimos ver que teníamos la necesidad de, de vender nuestros productos. Así que bueno, este, organizamos unas ferias y ahí pudimos vender. Eh, o sea, que vamos cada familia Sculpin y algunas personas que también del lugar hacen diferentes artesanías, también este, venden. Y bueno... Eh, Estamos ahí trabajando, eh, eh, también organizándonos. Siempre la organización primero porque desde ahí vemos eh, la necesidad de, de estudiar o de por ahí de, de investigar sobre los precios justos, cómo hacerlos y cómo, cómo vender mejor y a mejor precio... Eh, ya que eh, la gente que nos rodea es humilde y, bueno, trabajadora, entonces uno tiene que pensar también en las necesidades. Bueno, nosotros nos organizamos como eh, en las ferias, eh, vendemos y también hacemos trueque porque por ahí intercambiamos cosas eh, eh, de las que más necesitamos y, bueno, cada uno lleva eh, su sustento a su familia. Eh, también quiero contarles que que eh, venimos hace tiempo trabajando eh, con otras organizaciones, ya que tenemos ahí eh, el, el currículum global de la economía social y el movimiento hacia otra economía, que hace tiempo que estamos trabajando eh, conjuntamente también, o sea, con, con organizaciones locales e internacionales. Eh, bueno, eh, siempre aportando eh, un... Un granito de arena como para salir adelante, siempre pensando en, en la gente que más necesita, ya que ahora estamos eh, trabajando con el taller de costura fácil, eh, con las madres y las abuelas, que, con niños con diferentes capacidades, haciendo mantas sensoriales, ya que este, podemos hacerlas enseñamos a hacerlo, así que estamos todos trabajando en eso eh, y, y bueno, es, estamos ahora eh, acoplándonos en este momento nos va a acompañar la escuela primaria número 12 que también tiene chicos porque es una, una escuela con inclusión, entonces este, ahí eh, vamos a, van a participar las mamás también que tienen chicos con... con diferentes capacidades para hacer estas mantas sensoriales, así que estamos, y los juguetes didácticos, así que estamos muy ahí, muy eh, fuertemente organizadas y, y con mucha fuerza y con ganas de salir adelante. Eh, también eh, la, la idea es este, poder vender en, en, una, en un puesto de feria ahí en el, en el municipio de Florencio Varela, que por ahí por intermedio de la escuela y otras organizaciones podemos este, hacer el proyecto ese que tanto, no, que tanto queremos. Así que por primera medida vamos a ver si en estos días podemos organizarnos con las madres, si podemos hacer ahí este, un, una campaña, porque en realidad lo que hacemos nosotras es eh, con la poca plata que tenemos, de organizarnos para comprar las telitas y otras partes son recicladas, así que vamos a hacer ahí eh, una campaña para poder tener eh, los materiales para hacerlo. Así que bueno, la idea es hacer emprendimientos, en ese momento que estuvimos trabajando con las mamás, salió la idea de hacer un emprendimiento y bueno, y ahí estamos capacitándonos día a día y poder ayudar a las mamás, que, porque tienen que pagar las terapias y son muy costosas, así que también vamos a hacer un bien, eh, así que este, próximamente ya estaremos trabajando. Y bueno, esto del mercado de cercanía es lo mejor que nos puede pasar. Eh, quiero en Florencio Varela o en Quilmes eh, se hacen los mercados de cercanía y nosotros vamos a tratar en lo posible de poder estar en el municipio para también estar conjuntamente con otros vecinos haciendo tan importante evento. Así que eso es eh, muy bueno para la, para la sociedad que estamos viviendo en realidad. Bueno, así que me emociona muchísimo porque lo sentimos... Eh, lo sentimos... Mucho, queremos ayudar y, y ayudarnos mutuamente, así que eso es importante, eh, de vender o de comprar cosas que nuestros vecinos realmente hacen y que son muy, muy buenas y muy lindas. Así que bueno, ahí estamos. Eh, desde, desde ya, los saludos a todos y bueno, fuerza para salir adelante. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Tere, Tere García, soy de acá del estado de Jalisco y bueno, me conocen más como Tere Jamaica. Quiero compartirles que estamos aquí en Utlajomulco, que es una universidad de, de Guadalajara este, y bueno, estamos aquí compartiendo en una feria agroecológica, la primera feria agroecológica aquí en este centro y bueno pues es un esfuerzo que estamos haciendo varios y varias este, agricultoras pequeñas agricultores y agricultoras y la comunidad este, también académica y bueno pues estamos aquí este, compartiendo y retroalimentándonos de nuestros saberes eh, Respecto al proyecto de casa tornativo les quiero comentar que es un proyecto en donde buscamos rescatar las variedades criollas de Jamaica eh, y sobre todo también el tejido social y la economía solidaria, además de los cultivos agroecológicos. Pues. Y bueno, pues también nos dedicamos a lo que es la transformación de productos este, de Jamaica. Elaboramos diferentes productos con base a la Jamaica. Eh, de tal forma que nosotros llegamos directamente al consumidor final y de esa manera podemos sostener nuestra economía familiar. Este, y bueno, pues agradecerle a la Universidad del Buen Vivir por compartirnos este espacio y por darnos la oportunidad de estar aquí. Saludos a Argentina y a todo el mundo. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y pues que siga la soberanía. Estimados colegas, agradecemos las enseñanzas de las organizaciones sociales. Como hemos visto, los mercados de proximidad son los mercados locales, mercados barriales, que promueven comercios de proximidad con productos locales o de comercio justo. Son espacios en los que las unidades productivas se encuentran directamente con las y los consumidores Fomentan la intermediación solidaria con organizaciones que buscan vincular la producción con el consumo, generando puestos de trabajo en las tareas propias de la comercialización. Además, garantizan mercancías más sostenibles, son fuente de vida para tu comunidad y contribuyen a su desarrollo y al de la economía social solidaria y popular. Dear colleagues, We appreciate the teachings of social organizations. As we have seen, proximity markets are local markets, neighborhood markets, that promote proximity businesses with local or fair trade products. They are spaces in which the productive units meet directly with the consumers, They promote solidarity, intermediation with organizations that seek to link production with consumption, generating jobs in the task of marketing. In addition, they warranty more sustainable merchandise. They are a source of life for your community and contribute to its development and the social solidarity popular. Economy. Caros colegas, agradecemos los ensinamentos de las organizaciones sociales, como vimos. mercados de proximidad son mercados locales, mercados de bairro que promueven negocios de proximidad con productos locales o de comercio justo. Son espacios en los cuales las unidades productivas se encuentran directamente con los consumidores a la intermediación solidaria con organizaciones que buscan vincular la producción al consumo, gerando empleos en las tarefas de marketing. El que garante mercaderías más sustentables, son fuente de vida para su comunidad y e contribuyen para el desarrollo de la economía social, solidaria y e popular.